¡Hola! ¿Qué tal Fiferos? Yo soy Cerecero y vamos a ver este torneo de la English Premier League con un premio muy especial que es Hub de Leicester City. Este es el equipo con el que voy a encarar este torneo, es un equipo realmente muy bueno. Ahí tenemos al Kun Agüero, a Alexis Sánchez, a Hazard adelante y vámonos directamente a los cuartos de final contra el Icaxa FC que está a punto de subir a la primera A si, si el señor así lo decide. ¡Y vámonos! El Kun Agüero le pega de buena vuelta, vuelta y ¡uy, uy, uy! Muy bien. Muy bien, el portero atrás. Excelente. Aquí la controla. La tiene Volasi. Volasi. La va a hacer o no la va a hacer. La controla Hazard. No lo puede quitar. Se quita uno, se quita dos. Lugemi la controla. Remi. Se mete a línea de fondo. Que alguien, que alguien le caiga, por favor. Remi. Uy. Uy, uy, uy. Nos hicieron el primer gol. Al minuto 5. Iniciando la copa. Empezamos de malas. Empezamos como el Cruz Azul. Auténticamente. Vamos, si sí se puede. La tiene Wayne Rani. Ronnie Bolassi. Se la dejaron Alexis. Pégale. Pégale. ¿Para dónde el portero que ya está siendo factor? La tiene Bolassi. Bolassi. ¿De qué te vas a disfrazar, Bolassi? ¡Vuela! ¡Vuela! Portero otra vez. Caramba, qué partido de... De este portero se parece a Memo Ochoa en el México Contra Brasil ¡Memo Ochoa! El corazón de Memo Ochoa vive en ese portero Está sacando todo ¡Todo! ¡Todo! No puede ser Minuto 41 Ha parado todo el portero No puedo hacer nada ¡Vamos! ¡Hazar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mago! ¡Mago! ¡Un ¡Golazo! Golazo de Alexis Sánchez Y qué jugada de Evin Hazard Qué forma de controlarla Sacó la varita Winguarda un Leviosa Y qué golazo Le pega durísimo de volea Vámonos el ataque La tiene, reboteros Aguas con los rebotes Penal, márcame algo Chiqui Marco, Penal, claro que sí Claro que es penal Y Hazard no falla 2 a 1 Minuto, minuto 45 Y por fin por fin podemos hacernos presentes en el marcador después de haber dominado tanto. Otra vez la capa de torero. ¡Ole, mago! ¡Ole, mago! ¡Tócala! Ahí está solo el kunagüero. ¡Pégale, kunagüero, ¡Che, boludo! ¡Metela! ¡Metela, loco! ¡Palo! ¡Bolasi! ¡Bolasi la controla! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Bola! ¡Bola! ¡Bola! ¡Bolasi! ¡Golazo! ¡Golazo de Bolasi! ¡3 a 1! Está sentenciando el partido. Ya por fin podemos eh, tener la superioridad numérica dentro de este juego que ha sido bastante disparejo. Y claro que sí se salió, se acaba de salir, fue mucha tunda. Minuto 57 dijo: No más, no puedo, voy a volverlo a intentar. Y se salió del partido el Necaxa FC. Vámonos a los, a los cuartos de final. Los pasados fueron octavos contra el Vinosaurus. Al Vinosaurus, Velociraptor. La tiene Agüero, el Kun, ¡Uy, paradón! Que esas jugadas salen muchísimo. Pegándole con parte interna, primer palo. Aguas con el rebote, bendito seas! Rebote, bendito seas! ¡Wow! Tiranosaurus Rex. Al está perdiendo este partido. ¡Qué bien le pegó! ¡Qué bien le pegó! Fue Alexis Sánchez. Y qué bien define este loco, este chileno. Mira aquí, Jasada, del mago. Capa, espada. ¡Ole, torero! ¡Ole, torero! ¡Golazo de Bolassi! Corre la milla. ¡Comana Guevara. Mete a segunda, primera. Mete a tercera, rápido y furioso. Toreto. ¡Pégale, Hazard! ¡Pégale, Hazard! Muy bien el portero atrás. Parando ese balón. Alexis Sánchez. quita uno. Saca la espada. Torero. ¡Pégale, mago! ¡Pégale, mago! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Alexis Sánchez! Alexis Sánchez está volando en el pasto Vean cómo le pega de zurda Descarado, un trompazo Que nadie, nadie va a poder detener Y minuto 28 Nos va a pasar otra vez lo mismo Nos va a pasar otra vez lo mismo Parece que se va a salir Y adiós Le cantamos las golondrinas Ya vamos a semifinales Con dos desconexiones después de meter tres goles Contra FC Garbage Garbage Can La basura la basura también puede oler limpio Le queda el varón a Bolasi ¡Minuto 2! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo de Bolasi! ¡Claro que sí! ¡Claro, Mau! ¡Qué torneo está dando! ¡Qué gran torneo quiere llevarse El Team of the Season BPL Este torneo tan prestigiado Y ya está entrando la tecnología en el FIFA 16 ¿Y por qué no en este gol? ¡Claro que sí pasó por una... ¡No! ¡Por una lamida! ¡Por nada! ¡Por nada! Un mal despeje. ¡Qué mal! ¡No le pegues, William! ¡No le pegues, William! Nos acaban de hacer el primer gol. En un despeje terrible. En un despeje que no iba para nadie. Ganan la pelota. Y David deja a Sestir a la mano, pero no logra quitársela. Alexis Sánchez se quita uno. ¡Se quita otro! ¡Mago! ¡Golazo! ¡Golazo de Alexis Sánchez! ¡Sacó la varita! Le vi un trueno en la frente, se pareció a Harry Potter. Winguardun ¡Le ¡Pum! ¡Qué golazo de Alexis Sánchez! Se quitó a todos. Sacó la capa, la espada y mató al toro. Que iban a cobrar un tiro de esquina. La tiene. Vamos, sáquenla, sáquenla a alguien. ¡Dejea! ¡Dejea! ¿Qué le pasó a Dejea? ¡Que reaccione por el amor de Dois! Vean eso, un manotazo sin fuerza lo, lo termina techando Y nos acaban de hacer el empate en semifinales ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¡Huele a... ¡Ay! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Claro que sí Hazard! ¡Claro que sí papá! ¡Qué jugada de Bruyne le toca el alemán Y este no perdona el belga Le pega durísimo a la pelota Ya está convocado para la Euro 2016 Cuidado, balón adelante, Stotrich. La tiene, se va solo, De por favor, hazme el favor Uy, uy, uy, uy, uy, miau Miau Pasó muy cerca, muy cerca esa pelota y me puso a temblar Volazzi, se quita uno Quebró caderas, caderas locas le quedaron bailando Cuidado, habla el quiropráctico. La tiene Volazzi, se quita otro háblele al doctor Uy, uy, uy Cuidado que quedaron mal esas defensas Quedaron completamente chuecos de la cadera Aguas con el contragolpe La tiene, la controla, le pega Rebote, cuidado con el rebote, viene, ahí los tres viene ahí los tres al estilo Mourinho Al estilo del Cholo Simeone Guardando bien la portería Cuidado aquí, la tiene Alexis Sánchez Ya comparte el pan Comparte el pan, pégale Bolazzi! uy, Una serie de rebotes y el portero reacciona muy bien en la parte de atrás Paul Wacker La tiene ahí, la controla La tiene para Wayne, Ronnie, pégale adentro Ronnie, tantos años jugando al fútbol Tantos años jugando al fútbol, y fallas eso. 3 a 2 quedó esta semifinal de alarido. Y vámonos directamente a la final contra el Real Nopalero. El Real No Palero. La controla el portero, Curtoá. Cuidado, Curtoá. Cuidado, Alexis. Uy, le pegó con la de palo. Lolo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo Mares. Alguien quítese, por favor. Muy bien la defensa. Vamos al contragolpe, la tiene Alexis Sánchez La controla, Kun Agüero, claro Claro, claro, che, boludo Che, boludo, el que está casado con la hija de Maradona, che Che, que balón ha controlado el Kun Y cómo la ha metido, loco Qué golazo en la final, ya es la final y no hay que fallarlas Bien, dejea, Cuidado, cuidado, Cazorla, bien, dejea, Abajo recostando Volazzi la va a hacer otra vez Volazzi ya fue factor Volazzi se quita uno Cuidado con la cadera Háblele Háblele al quiropráctico Que lo enderece Por favor La tiene Wayne Rani Wayne Runny de fuera del área El portero Pégale Pégale Alexis ¿Qué estás haciendo hijo? ¿Qué estás haciendo hijo? Hazard en un contragolpe Volazzi La comparte o La comparte hace. Gol La hizo La hizo suya por favor, mándenme esa foto. La quiero tener de postal. ¡Qué golazo de Bolassi! Le pegó horrible con una pantufla. Pero el portero no puede hacer por la pelota. Y se termina metiendo. Orillada. Uh, uh, uh, por un lado la pelota. Bolassi para De Bruyne. La comparte. ¡Qué partido de Bolassi. ¡Ya es factor! ¡Gol! ¡Gol, Bolassi. 3 a 0. La final. BPL. ¡Tax! ¡BPL. ¡Tax! Uy, qué gol nos acaban de hacer. Qué gol nos acaba de hacer Wayne Rane en BPL. That's... No puede ser el gol que nos hicieron y aguas que se viene la noche. Cuidado con Alexis Sánchez, quita a todos, palo. ¡Pala! y ¡Uy! ¡Volazi se vuelve loco el artista! Le dicen el artista, Alexis Sánchez, pégale suerte qué suerte vamos a ver dónde pega la pelota 4 a 1 Alexis Sánchez se juntó con The Bruyne Alexis Sánchez se juntó con The brain el belga y vamos a ver aquí que viene el pase y fue la suerte es lo que les digo pegarle eh, con parte interna al, al palo del portero aquí le rebota en el codo yo creo que es de buena suerte para el futuro pero bueno oh mago se fue al palo, cuidado, ¡Sáquenla de la raya. Sácala. Minuto 90, y el, el, tri, el triplete. Uy, no. Se fue por arriba y somos campeones. Somos campeones de la VPL. Tats, VPL. Tats. Un torneo bastante, bastante duro. La verdad, este fue mi tercer intento jugando la copa. No me fue fácil, perdí una final en el camino. Pero bueno, el fútbol da revanchas. Y aquí vamos a celebrar, por ahí estaba Bardi, en la banca también eh, Mané, eh, un jugador también clave que estuvo en la banca alentando todo el tiempo, Mesut Özil Y el jugador del torneo fue sin duda eh, para mí Volasi, Y aquí está, aquí está Jad, aquí está Jad, es mi recompensa, este jugador especial del torneo y próximamente lo vamos a probar. Pues bien, Fiferos, esto ha sido todo por este torneo, gracias por ver el, el partido. Gracias por ver los partidos. Vamos a estar subiendo ya más contenido a nuestras páginas. Por favor, mándenos un mensaje para saber qué les pareció. Ya ganaron este torneo. Se viene la, la Bundesliga Tats. También vamos ahí a, a darle con Tokio a ver si podemos llevarnos, llevarnos al, al, al torneo. Pues bien, Fiferos, yo soy Cerecero. Y recuérdenlo Fiferos, con el torneo BPL Tats, FIFA la vida.